Bueno señor, por aquí una dirección, que me diera que por acá. No sé más o menos, porque... Qu qu ¿Sí? Más o menos, dime más o menos cómo no señor está el Ah, pero por allá. Sí, mi vida. Gracias, mi amor, gracias. Bueno. bueno bueno señor ¡Ah! Ah, bueno, ya. Ya respondo, se me no respondo. ¡Vamos! me enfoque! yo Bueno que una pregunta. No, por acá más o menos ¿dónde queda, dónde queda esta dirección acá que me dijeron que por aquí pero no sé más o menos dónde queda cuál, cuál dirección? más no sé esta es la que está acá ¿bien? pero pero espérate la dirección mamá espérate que espérate que pero tengo pero dime más o menos la dirección donde queda la dirección que tiene que por aquí mamá pero veces... cuál dirección? yo lo no que conozco es conde lo no que conozco es conde conozco bueno ya gracias yo, yo gracias como así mamita ah? ¿Ah? ¿Ah? Bueno, voy una pregunta por a donde esta dirección mami yo voy a saber que tu tienes que por la calle esta y que para... es normal tu coja así y se ha... pero por lo que más o menos que esta dirección por lo que más o menos que esta pero dipí está más o menos donde queda niño? coge tu coge recto y doblas así en siga sale por la calle y más por Ah, bueno ya. no respondo, si me parece no respondo vamos! niña niña me enfoque, yo quiero que era una mujer la serio. Oye, me hago una pregunta. ¿La dirección es donde queda? No sabes. Me dijeron que por aquí mismo. Exacto, queda ¿Por dónde? Ah, ah, no, ¿eh? me una dirección que tú me diga para ver. ¿Eh? Yo, creo que era como... muéstrame para pa. ver. Ah, no, me para tengo... un... mm, No, sabes. No, sabes No, pero Sí, pero que ahora mismo tú, por aquí y sale... ah, bro, bueno, No, y sabes ah No, pero No, pues oh, chicos, una pregunta, ¿no? ¿dónde? Me sí, queda. ¿Dónde ya queda? Aquí, que por aquí, para quita mi vida. ¿Por dónde? Ya, te coge de derecho. Ajá. Ah, mi vida no me... me pone, no me... Pero, la, me tranquilizante. Tranquilizante. pero dando la dirección, pero me pone pero un poquito me nervioso. Pero tú que coger por allá. Más o menos. derecho, pero mi vida. Bueno, señor, por aquí hay una dirección más o menos donde quieres que me digan que por acá. No sé más o menos si qué. sí. No, cómo no, no, no. Yo no sé que por allá una dirección, yo no eh, sé. Pero, pero está dígame está más o menos dónde... ¿Dónde? Dios pero señor, dígame la dirección. Sí. Más o menos dónde quieres que es la dirección por acá. Sí. Pero por eso, sube sí. allá sí. es que es sí. arribita. Sí. Pero por eso, dónde... Pero por Pero dime dónde Pero por dónde es que... Pero por ahí arriba, Pero por ahí que... arriba Ah, pero por allá. Sí, mi vida. Ah, ya, ya, ya, ya. Pero, o sea, pero dime más o menos la dirección cruzando una ramera. Sí, sí, sí, ya ahí a la farmacia. Y va, ya, ya. Te meto por aquí, busco la farmacia y la Ah, mi ya, que más o menos que cruzando más, sí, menos acá, sí. más o menos por acá, por donde más o menos. Pero ahí mi vida. Yo de allá arriba, no te cruzando por no, donde, o sea, pero dime más o menos la decisión. No, bueno. Que te mi amor, gracias sí, Bueno, Dios mío, señor, señor. Look at the top of his head.